Bien, vamos a resolver ese problema de junio de 2000 eh, en sistema axonométrico en el que nos dan una pieza que tenemos aquí en alzado y planta con unas cotas que hemos cogido directamente de la, eh, del, del alzado y de la planta que nos dan y nos piden resolverla en sistema isométrico a escala eh, 3 medios. Acordaros, eso es una escala de mayoración, quiere decir que lo que es en realidad, las medidas de la realidad yo las voy a mayorar, las voy a hacer más grandes. ¿Cuánto? 1,5 veces más grandes. ¿Vale? Acordaros también que hemos visto en los vídeos anteriores cómo se resolvían eh, circunferencias mediante óvalos en sistema isométrico. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer, la escala. Sobre cualquier línea, marco el cero ¿vale? y pienso: escala 3 medios quiere decir que 3 centímetros de mi regla representarán 2 centímetros de la realidad, o 3 milímetros de mi regla representan 2 milímetros de la realidad. Bien, pues viendo un poco las medidas que tengo aquí, es verdad que estas medidas las voy a. Redondear un poco en vez de 34,69, voy a poner 35, etcétera. Pero voy a empezar a hacer ya la escala. Así que sobre esa línea marco con mi regla 30 milímetros, 3 centímetros. Vale, vamos a verlo aquí. Que esto me está midiendo 30 milímetros. De acuerdo. Pero yo no marco, no pongo que son 30 milímetros, yo digo que estos son 20 milímetros. ¿Eh? Estoy representando mediante 30 milímetros 20 de la realidad. Y ojo que la escala volante ha de tener esa unidad. ¿De acuerdo? Bien, de la misma manera simplemente llevando esto varias veces, pues puedo decir que tengo 20, 40 40. Viendo un poco las medidas que tengo, bueno, con llevarlo hasta 40 me vale. Es verdad que necesitaría saber eh, cuál es 10, por ejemplo, y para eso de una manera muy rápida con este programa, vosotros tendríais que hacerlo mediante tales, voy a hallar o mediante la mediatriz, hallo el punto medio para poder decir dónde están los 10. Eh, los 10 milímetros vamos a ponerlo así vale vamos bueno, parece que no me ha cogido bien vamos a ir, a ver si ahora me coge ya dividimos esto en dos segmentos ahí está, esos son los 10 milímetros cuidado escala. ¿Vale? Bien, 10. Puedo seguir diciendo, por ejemplo, dónde están los 30 la unidad. Bien, ahí lo tenemos. Y eh, viendo un poco el tipo de medidas que tengo, van a ser 40, 25, 15, 35, eh, necesitaría poder llegar hasta medir esos 5, ¿no? Eh, bueno, pues en la contraescala. Lo que voy a hacer es dividir la unidad mínima que haya tomado aquí estos 10 los voy a dividir en dos partes repito que yo con este programa lo hago directamente vosotros deberíais usar tales ahí tengo la contrascala generada, ya he dividido esos 10 en dos partes iguales Vale. y ahí tengo 5. Bien, ya tengo la escala hecha, lo que voy a hacer ahora es construir la figura y para construir la figura lo que vamos a ir haciendo es las cajas que contienen a eh, estas circunferencias acordaros todo lo que sea paralelo al eje x al eje z o al eje y se, ver, se va a medir en verdadera magnitud lo voy a poder medir eh, directamente eso sí aplicándole la escala vale así que si veo que el diámetro de esta circunferencia es 35, lo que voy a aprovechar es, voy a construirlo, no me dicen dónde construirlo, puedo construirlo donde, donde quiera si no me dicen nada. Pues voy a construir una caja ¿vale? eh, cuyos lados paralelos al Y y al X midan 35 a escala. Pues voy a tomar con el compás 35, centro del 30, abro hasta el 5 y es esta medida con el compás la que voy a llevar a la posición que yo quiera. Bien, fijaros, ya está. Esta medida aquí son 35, pues voy a construir ya la caja. aquí, es aquí, bien, fijaros que acabo de construir, si lo comparamos con el cubo que teníamos hecho antes, esta, esta, y esta y este lado de la caja y me dirán 35 a escala por supuesto porque son paralelos al X, al Y y al Z. Bien, vamos a darle un formato de línea de trabajo y seguimos el proceso que veníamos haciendo en las explicaciones anteriores, tenemos que construir los la caja que nos va a ayudar a poder hacer estos ovalos. Esta caja. Vale. Bien. Ya tendríamos la caja preparada para poder construir la base, ¿vale? Simplemente que a mí me gusta más empezar por la parte superior, la tapa, ¿vale? Porque de esa manera voy a ir descendiendo, aunque habría que ir trazando, en este caso, tres óvalos. Uno en la tapa, otro a un nivel intermedio, este nivel de aquí, y otro el de la base. Bien, voy a construir la caja del de el, el, el óvalo de la tapa. Para eso tengo que ver que la altura de esta figura es de 40, pues vuelvo a mi escala gráfica y con el compás con la escala gráfica tomo 40 como la altura es paralela al eje z voy a poder llevar directamente sobre el eje z esa medida de 40 después de aplicarle la escala aquí arriba volvería a hacer este, esta caja yo la voy a copiar directamente Y aquí, construyo el óvalo de la misma manera que lo hemos construido en los ejemplos anteriores. Bien, acordaros, lo que tengo que hacer es coger el compás y voy a trazar arcos Voy a construir el óvalo entero desde este punto como centro, voy cerrando la figura. ¿Vale? Hago los, las circunferencias de, de, de las zonas superior e inferior, para hacer la circunferencia, las circunferencias pequeñas debía unir estos puntos con los puntos de tangencias entre arcos y con el compás concentro en este punto, abro el compás hasta este punto de tangencia termino de cerrar tanto por aquí como en el otro lado ¿Vale? esta sería la tapa de arriba pero fijaros que la tapa de arriba no es completa, ¿vale? tiene esta cruz inscrita y vemos que esta cruz son eh, 15 milímetros. Lo, lo voy a redondear ¿eh? a, a 15 milímetros. ¿vale? O si queréis, mejor lo voy a redondear. Sí, no, vamos a redondearlo a 15 milímetros. Para eso, ¿qué hago? Bueno, pues necesito saber que desde esta línea... Hacia, la, hacia abajo y hacia arriba, tendré que tra trazar 7 milímetros y medio hacia arriba y hacia abajo, lo mismo que desde esta línea para formar este cruz, esta cruz, 7 milímetros y medio hacia arriba, 7 milímetros y medio hacia, hacia abajo, entre los dos me sumarían esos 15 milímetros, pero cuidado una vez que he aplicado la escala, así que para hacerlo más fácil tomo 15 milímetros a escala, esto sería 15 milímetros con el compás y lo que voy a hacer es hallar si resulta que la medida que acabo de tomar son 15 resulta que la mitad de este segmento que estoy utilizando aquí son eh, son los siete y medio vale así que hallamos la mitad yo lo estoy haciendo directamente vosotros mediante la mediatriz con el compás tomo esa medida y esta medida es precisamente la que tengo que llevar a uno y a otro lado de estos ejes y lo hago porque como son paralelos fijaros es una medida paralela ahí porque la estoy tomando sobre esta distancia así que la puedo medir Directamente, vale, pues directamente ahí llevo con el compás, una vez que he tomado esa distancia, la llevo a su posición, esas paralelas Y de la misma manera con el compás, esa distancia la tengo guardada en el compás, la trazo, trazo paralelas a esa distancia a esta línea ¿Por qué? Porque lo estoy tomando sobre una línea que es para la x, así que puedo llevarlas. Bien, esta y esta. De acuerdo. Bien, fijaros que voy a marcar esta como resultado. Fijaros que estas líneas de aquí ya son parte del resultado. Lo mismo que esta línea de aquí, estas es aquí y estas es de aquí. ¿De acuerdo? No he terminado de marcar las circunferencias, prefiero hacerlas después. ¿vale? ¿Qué va a pasar después? Bueno, pues que. 25 milímetros más abajo he de marcar otro óvalo ¿vale? que es precisamente el que cierra el óvalo completo si lo uno con la parte superior ¿vale? bueno pues entonces desde este punto de aquí vuelvo a repetir 25 milímetros más abajo eso sí a escala vuelvo a repetir a escala así que con mi compás tomo 25 sobre la escala y llevo esa medida desde ese punto hacia abajo, no, no lo he hecho bien creo que todavía tengo que bajar un poquito más bien, ahí, vale es en ese punto de aquí, voy a limpiar algunas líneas para que no me ya estas no las necesito, las voy a limpiar, es en este punto de aquí, habiendo bajado en paralelo al eje Z, donde tengo que volver a repetir todo este proceso en la caja, yo simplemente lo voy a hacer de manera directa, vale, voy a copiar estos puntos... copiar todo, y lo bajo a su posición, vale. creo que lo he hecho mal, voy a deshacerlo para poder volverlo a hacer bien, vale. Vale. repito, ¿eh? una vez aplicado la escala, a escala esos 25, esa, esa medida, obtenida de la escala, ya la puedo bajar. ¿De acuerdo? Y de esta manera, ahora sí, aquí yo ya puedo ir trazando eh, las líneas. Igualmente, voy a terminar de trazar el óvalo de la base. ¿Vale? Este lo voy a hacer directamente. Sería simplemente bajar toda esa caja y el óvalo, volverlo a repetir, yo lo voy a hacer repito directamente. A el punto en el que he iniciado todo este ejercicio, que es el de la base, ¿vale? Ahí tengo los tres óvalos que me forman esta figura, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues ya puedo ir marcando las líneas que son resultado, ¿vale? Vamos a ir viéndolas poco a poco, empezando de la tapa, ¿vale? Voy a marcar un arco cuyo centro, o casi mejor, vamos a marcar precisamente las partes que se nos van a quedar voy a quitar las partes del, del óvalo que no van a ser resultado sería esta sería esta sería esta y sería esta lo cual quiere decir que las partes del óvalo que sí he dejado son precisamente partes del resultado vale. este punto lo he trazado mal vamos ahora a trazarlo y llevarlo a su posición vale de la misma manera Fijaros que este aquí hay una arista que se unirá a esta, aquí hay una arista que se unirá a esta, esta arista se una a esta y esta lista se unirá a esta ¿Vale? voy a desconectar un momento las líneas ¿vale? de, eh, de trabajo para ver cómo vamos quedando me faltaría marcar en la parte superior esta parte esta parte, ¿Vale? de esta manera ¿vale? tendríamos la parte superior hecha, aquí hay una, unas líneas que quedarían ocultas, lo mismo, estas líneas de aquí terminarían rematándose ahí, esta línea se cerraría ahí, le estoy dando la altura en realidad, ¿eh? estas líneas van a ser ocultas, estas líneas van a ser ocultas y por tanto no las voy a marcar ahora por no guiarlo más, bien, vuelvo a conectar las auxiliares, bien, esta parte de aquí estoy dejando solo la parte del de óvalo que queda vista, hay un error aquí aquí quedará visto esa pequeña parte se va a ver y esta parte no es parte de la solución lo mismo ahora lo voy a desconectar otra vez para que veáis lo que estoy haciendo esto siempre hay que saber ver la, la, la figura en tres dimensiones. Bien. Y eh, voy ahora a marcarlas como línea de resultado. Las partes de la circunferencia. O del óvalo, mejor dicho. Que sí forman parte de la solución. Vale. Lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí. Vale. Vuelvo a desconectar, Vale, es verdad que aquí habría una vista dentro del resultado que sería vista, Me tengo que poner la capa de resultado, Bien. ahí lo tenemos. Realmente no son ejercicios que tengan mucho misterio. O es sea, saber interpretar vistas y luego saber llevar esas vistas eh, al axonométrico usando una escala por medio. Es un poco el resumen de todo lo que se ha visto en el, en el curso. Bien, terminamos con las líneas límites de este perímetro y quito la parte de la circunferencia o del óvalo, que va a estar oculta en la base. De esta manera, en la base me queda el siguiente resultado, que es la mitad de ese óvalo. Vamos a desconectar las líneas auxiliares, ¿vale? Para que veamos un poco cuál sería el resultado, ¿de acuerdo? Recordar, importantísimo, saber aplicar la escala. Segundo, saber pasar de esa escala al dibujo, sabiendo que las líneas para las ejes X, Y, Z van a seguir manteniendo su dimensión, ¿vale? Una vez aplicada la escala. ¿Vale? De acuerdo, cualquier duda, me la hacéis llegar.